Me da igual lo famoso que seas, me da igual que te paren las crías por la calle, me da igual lo bueno que sea tu trabajo, sea lo que sea que hagas. Pero hay determinadas normas básicas, pautas fundamentales de convivencia, que tienes que estar respetando. Las conozcas o quieras mirar para otro lado y hacer como que no las conoces, porque tú con tu fama, con tu representación externa, eres un ejemplo para la sociedad y... Ya, pero es que... Que sí, que lo sé, que tú eres Pepe Romero y yo no, pero la ley es igual para todos.